Más he venido en la esencia, en la sangre dentro de los huesos. Fue donde me escondieron. Para irme liberando, me han tenido que inventar, me fueron rehaciendo en extraños instrumentos. Como el duro, busco la luz. ¡Gracias! <muchas> Que ando buscando algún paraje, algún refugio, algún lugar secreto Donde no me descubrieron Pero yo no soy quien busca, es la tierra en la que vibra la fuerza del viento Que lleva el ritmo a los tiempos Soy un Luz Where? Anyway.